han llevado a cuatro personas muy importantes secuestradas y tenemos que rescatarlas. Listo. Eh, parece ser que están sobre este cañón. Listo. Eh, no podemos dejar que lleguen hasta la parte del río porque no los van a sacar en el ancho y los vamos a perder. Listo, muchachos. desplegada. Listo, listo, abajo, por... abajo, sí, abajo, abajo. Abajo. abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, Kilo. Kill. Confirmen cuando estén abajo. ¿Dónde está mi puntero? Pinilla. Al ah, presente. Rumbo norte. Listo. Pasen la eh, Pero Pinilla, no No tan rápido. tampoco vamos a la loca. Pero okay. si no trotando. Arraque peso. Norte. De norte de pie, listo. Inicia el avance. Avance con Cañas, tenemos un, tenemos como un explorador. Son dos, son dos, señor. ¿Son Están dos? haciendo perímetro. Son dos, perímetro más adelante, terminando la fosa. Entendido. Las órdenes del siguiente no lo pueden descubrir. Si quieren, si quieren nos. Nos acercamos y miramos quién más hay. Ahí, vale, pero entonces yo voy dividiendo mi equipo por la izquierda. Listo, listo. Pinique, vamos a seguir avanzando. Se lo tomo. Es verdad que yo cambié. Listo, tomen cobertura. Listo, no hacen más. Tomen cobertura. Bueno, tomen cobertura ya. La juegan, la juegan, la juegan. Ojo a la izquierda, ojo a la izquierda. Tomen cobertura con los árboles, tomen cobertura con los árboles. López, no te adelantes tanto, López. López, ojo. Estamos en combate Fox, solicitamos apoyo desde la montaña que está al lado derecho de ustedes Justamente a sus dos están los enemigos Fox, necesito que avancen un poco más por ese lado de la montaña y os siguen, cambio Les confirmo, tenemos a los secuestrados, confirmo, tenemos uh -huh. posición Recibido, Fox, mantengan posición, reflejemos el ataque, cambio